Se acaba el verano y está cerca el cambio de horario. El cambio de horario para México es este domingo 27 de octubre. En esta ocasión hay que atrasar el reloj una hora. Tendremos una hora más para descansar.